¿Cómo se las puso rompí una. Mira. Desquizo. Eh... ¿La claim Ahorita ¡Wow! Ahí estar hasta la skin del arma, ¿sabes? Mm. Sí, es más... Sí, dale, ahora... Va a romper el techo por la cara, eh, verás. <risas> a no, ver, hemos roto una, una claim fla, eh. Hemos roto dos. ¿Do? La primera y luego bueno, una, pared. Pared, una en la pared ahí, sí, que la vi el radio, sí, O sea, que se rompió algo y no era el techo. ¿A, a dónde le estáis pegando? Yo ahora sí. del techo, eso. A eso le me metí ya como más de 10 vados. Esa carrera no va a tener nada, ¿eh? Que sí, que sí, que es él. El... Es pues hearty, Danzaza y Greta. Voy a ir atrás para ver si así os escucha la mejor. ¿eh? Voy a llevar más rails, ¿eh? Tras y Si vemos que se calentan más, ¿cancemos los No. No, ya estamos aquí. Tercero, pues entonces sacamos... Sí. Ya, pelea. A meterles con Drago. Se ha tirado, se ha tirado. No nos ve, no nos ve. ¿No nos ha visto esto? No nos ha visto. No nos ha visto, no nos ha visto. Pues voy a sacar una Que Está en ese triángulo. de Dentro de este cuadrado, en ese triángulo dentro. Al centro, guante, tienes que darle mano a donde el pilar con lo oh, vale, vale. Tiene que estar en estos dos del centro, bueno no. ¿O no? Es, es que la Green flag cierra así, el círculo viene. Tiene que así. estar en un pilar, eh. Tiene que estar en un pilar. Tiene que estar en un pilar. ¿Me ¿Matas? ¿Tienes una placa extraña? me está arrasando un huevo. Mira la que mira la pared, Sí. Sí. Me puedo coger de aquí, ¿eh? Ahora te va a salir, ¿eh? Cuidado. ¿Has puesto una placa? No. Una placa Tricard a lo grande. Vale, ya sé dónde está, ¿eh? ¿Dónde? Ya sé dónde está el... el hecho está Sí. ¿Dónde? Está... en esta pared ¿La... ¿Ves la pared que he disparado? Dispara con, Shadow. Dispara con Shadow No tengo... no tengo... bala ¿La pared? Eh... esa. Está rentando la pared, vamos ¿Eh? ¿Oh? ¡Venga! ¡Abierto! He dado, eh ¿Matas? Voy te tomar por culo le he pegado Mocha y Tiren ha muerto. No, no. Chavales, online no se puede. Me cambio el nombre, me llamo Greta Thunberg. Y le mando TPA a ver si cuela. Venga. Toma. No creo que desaparezcan las cosas. Voy a tardar menos dos minutos. Vale, me he unido. Cuela. Toma, no. El malo de mi mierda. Vale, bro, con que no nos ha aceptado, tenga... me ha aceptado! ¿En serio? ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Vale, vamos a hola. hola, ¡Oba! Patata. Esta, esta. Esta, esta. Hay muchas manos. ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! dragon, no, eh. ¡Me he colado, me he colado, me he colado! ¿Eres tú? Sorry. ¿Cuánto, uno? Ahí tiene uno, soy yo, normal. Ope, ahí tiene uno, eh, sonido. guante. ¿Alguien más lo ¿no? no, no, me voy a meter de grupo, espérate. Aguantar ahí todo lo que podáis. Grupo, bueno, chavales, yo voy a llevar la skin, ¿vale? A mí no me matéis. Acepta. ¿Dos camas rotas? Me mata de hecho, ¿eh? ¿Qué? ¿El qué? Porco, porco, toma. toma. Ya, ahí es donde estoy. Toma. Ahí y toma. Yo tengo una dragón. Sí, sí, yo he cogido la dragón. Si sí, con eso he destruido las camas y... y la... Vale, chavales, voy ya? a traer otro personaje con C4, por C4, ¿pareces? sí, sí, sí, C4, por favor. Vale, eh, claim flash la aquí la... también. Eh. Ya voy, voy a ir aquí, a No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, se me ha quedado mirando y me ha dado el típico lagazo de cuando de de carga esa base y sí. no me ha matado, o sea que me se me ha quedado mirando oh, tía, este vale, es que no es vale, tengo, tengo demolito en yo, eh. tengo yo, tengo yo en De uno en uno, chavales y no Aquí, por aquí, por aquí, aquí sí. en esta parte Preparar, Reparar, reparar, oxigenator eh, eh, eh. pues, sí, Estoy conectando, También cuidado, Normal. Vale, vale. ¿Sí? Fácil, fácil, fácil aquí un viaje de cosas, ¿eh? Cabrón, esta cuenta tampoco es mía. ¿Cuál es la mía? Ah, eh, se ha conectado uno, breza, cuidado. Ah, no, se ha desconectado. Vale, ahora, dale. Dale, dale ahora. Están tocados. Cabrón de dragón que flipa A ver, aquí están los C4 Mira, cinco en el... me ha puesto una mítica de tiene que estar aquí vale. los C4 Espérate, fuerte, fuerte vamos, vamos a hacer una cosa Esto aquí y esto aquí, ¿vale? Hay cosas que me Mira Gaby, vivintal, justamente los quería Flipa oh. Flipa, es que no nos caben tantas cosas, eh, cosa, ¿eh? Pero, no, es, no, no, de verdad, no, de no, no. verdad, de los suelos! eh. Espera, pues espera, esto luego. No... Otro Dragon Full. Sí, sí, sí, más cargador. Eh, voy a tirar. Dos Dragon Full. ¿Dónde está alguien? Este. Venid, venid, venid. venid. ¿Por qué no es? Quería ¿Queréis Eh, que eh. estamos raideando, vamos a seguir raideando. Dale, dale, dale. Es que me he es que encontrado como 30, A mí me está haciendo bastante. Cuidado, eh. Copia, copia, no, copia. Vale, irte crafteando Dragon, Fan, ¿sabes? Si no, te quedan sin bala. Este. Claro. asesinado a asesinado mira cómo se le habrá tenido que quedar a la cara al chaval este cuando me ha visto entrar me ha, vi me ha mirado fijamente no me ha matado y le he matado yo primero a él y hoy simplemente con un nombre ¿Sí? madre de dios vale vale esto vale Más, más, Dios, muchísimo más. esto? <risa> es Y detonator. Y otro simulator. Sire, por, si, por, si, por si no nos valía ya una que teníamos. Yo he roto mínimo 3 de 5, fijaros si Vale. C4, a ir a ¿eh? A home. Y es que detrás de esta pared hay más. Detrás de esta pared está lo mismo este. Voy a ir a home un momento, ¿vale? Me cubrís un momento. Tengo, a tengo a el, el último C4, ¿eh? ¿Dónde ha sido? Aquí. Okay. Esto sí. Eh, me voy afuera, ¿vale? Full de 4 C4. Full c sí. es full C4, es verdad, tiramos. Full c Full C4, Full c Ahí mira, abajo, ¿eh? lo que pero está, mira está, ahí vamos a. está, ahí está, pero está, el está, ahí está, ahí está, pero, pero Mira, está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, me he encontrado. está, ahí está, eh, ahí está, pues, ahí está, eh? Esto es, esto es Tendría que estar mirando todo el rato. Los honis, eh. Dios, eh no, los no. rocket launcher las granadas y los raw explosivos pues sí, hay que guardarlos, eh. hacer más, perfecto. Esto voy, esto voy. Toma, toma, toma, toma. Toma, por culo, Claro. No. Uff. Casi despawné un cargado de dragon fan con 65 balas. 65 balas son 65 balas, eh. Vale, pues nos ponemos. Nos ponemos 3, 2, 1 Barra Home GG's.